Para escribir un cuento necesitamos que esté estructurado en tres partes un planteamiento en donde se presentan los personajes, eh, los roles que desempeñan, un, un problema o un nudo en donde va a contar cuál es el problema que obviamente sufren los personajes y una resolución que puede terminar bien o puede terminar mal. Además. Puede haber diferentes tipos de cuentos, pueden escribir cuentos costumbristas, que hablan de las costumbres del pueblo. Pueden escribir cuentos fantásticos, en donde generalmente hay héroes o superhéroes, o personajes como hadas, duendes. Pueden también escribir cuentos de ciencia ficción, porque hay diversos tipos de cuentos. Y tiene una estructura narrativa en donde obviamente hay unos personajes, donde se desarrollan un espacio, en un lugar donde también se maneja un tiempo, está contado por unos narradores y obviamente tiene una temática. Eso es un cuento. El cuento se caracteriza además porque es corto, es contundente la historia y cuando uno lee un cuento lo sorprende la historia. Eso es lo más importante, que la fuerza del cuento hace que la persona se motive para terminar su lectura.